Hola, Tico. El rey Yuri Yuri ha dominado el planeta Boim. ¿Puedes ayudarnos? Buena suerte. Oh shit. Here we go again. I'm going to kill you and then kill you again. Hola, Tico. Super Si ha dominado el mar. ¿Puedes ayudarnos? Buena suerte. Hola, ¿puedes derrotar a Super Sí? Querido Tico, el rey meteorito ha dominado todo el cielo. ¿Puedes ayudarnos? Saludos de tu amigo Nico. No soy una pokebola ahora soy amarillo estoy seguro de que no podrás conseguir las bombas para poder derrotarme